Buenas tardes a todas y a todos. Eh, yo quiero empezar mi intervención recordando que muy cerquita de aquí hoy tenemos que lamentar la muerte de dos trabajadores en sendos accidentes laborales. Esta mañana en Cestoa y a mitad principio de la tarde en Farao la precariedad, el modelo también de la subcontratación, ese modelo que defienden PNV y PSE, es responsable y corresponsable de muchos de estos accidentes laborales y de muchas de estas muertes. Nuestra solidaridad desde aquí, la solidaridad del Carrequín Podemos con las familias de estas dos personas trabajadoras. Es un honor para mí y es un orgullo estar aquí acompañando la candidatura del Carrequín Podemos en Arrasate. Y también con mi compañera a las juntas, con Maríriz Aguirre. La candidatura de Arrasate es una candidatura formada por Eva, por Igor, por personas como Juan Luis Merino que representan lo mejor de la política, personas que la dignifican, personas como Juan Luis que además de su trabajo a turnos en una cooperativa de la zona, saca tiempo. Robado a la familia, al ocio, al descanso, para dedicarlo al bien común, a la defensa de la rex pública, de los servicios públicos, al servicio de la ciudadanía en el ayuntamiento. Trabajando también para que no haya desahucios entre sus vecinos y vecinas, para denunciar la vulneración de derechos humanos aquí y en otros lugares como Palestina o el Sáhara. ...y para que no se olvide la historia de quienes lucharon antes por defender la República y la democracia. Las candidaturas del Carrequín Podemos están formadas por personas como Juan Luis Merino. Este hilo rojo que teje este escenario que tenemos aquí está trenzado con el morado y con el verde. No es solo horizonte, es solo memoria democrática, es memoria de la dignidad... Es presente y es futuro. Que nadie lo dude. Votar el Carrequín Podemos es votar honestidad. Es votar dignidad. Defensa de los servicios públicos. Es votar derechos humanos, feminismo, medio ambiente. Votar el Carrequín Podemos es votar vida digna es votar república, en singular y con mayúscula. Como Eva me presentaba, yo soy candidata a las Juntas Generales de Guipúzcoa por la circunscripción de Donostialdea. Conozco esa institución porque fui juntera entre 2007 y 2011. Cuatro años en los que la crisis nos azotó duramente a la mayoría social trabajadora en forma de paro de ERES, de precarización de las condiciones laborales, de recortes de los servicios públicos. Esos cuatro años sirvieron para que PNV y PSE, en plena crisis, aprobaran unas reformas fiscales a los que más tienen, que restaron 300 millones de euros de ingresos todos los años. 300 millones de euros al año, casi nada. Y es una cifra que no nos inventamos, es la cifra que figuraba y que está, que para quien quiera consultarla, en los propios informes de Hacienda. Pues bien, ahí estábamos, el hilo rojo de la coalición del Carrequín Podemos, diciéndoles a PNV y al PSE que eso no servía para reactivar la economía y que la realidad es que rebajar impuestos a los ricos solo sirve para reducir ingresos públicos con los que se financia la sanidad y la educación públicas, los servicios sociales, el transporte público, las políticas feministas o las pensiones. Unos servicios públicos a los que la mayoría no podríamos acceder si fueran privados. Modelo Estados Unidos que puedes morirte en la entrada de un hospital si no tienes un seguro privado. Ese es el modelo del PNV para Euskadi. Es el modelo de convertir los servicios públicos de la mayoría en negocios privados de unos pocos. Un modelo con Kaiku y chapela que genera corrupción y clientelismo. Y es el modelo que el PSE apoya cuando gobierna con el PNV. En el Carrequín Podemos tenemos un modelo alternativo a ese, un modelo que garantiza el reparto justo y equitativo de la riqueza, con una fiscalidad para que paguen más los que más tienen y con unos presupuestos suficientes para garantizar servicios públicos imprescindibles para tener una vida digna. Mirad, el PNV se las da de buen gestor, pero la realidad es que no lo es. No es buen gestor de lo público. ¿Por qué no lo es? Porque se dedica exclusivamente a contratar lo que deberían gestionar directamente. Esto demuestra que ellos no gestionan porque no saben y por eso subcontratan los servicios públicos. Y yo me pregunto, ¿para qué se presentan a las elecciones?, si después van a dejar en manos de otros lo que deberían hacer como gestores de la red pública? Y la respuesta es evidente, porque el PNV utiliza las, las instituciones, como decía Igor, para enriquecer a terceros ajenos al interés general y porque ellos convierten los servicios públicos en negocios privados. Así que, compañeras y compañeros… Frente a ese modelo PNVPS que no cree en lo público y que es incapaz de gestionarlo, el 26 de mayo, en Arrasete, en las Juntas Generales y en otras instituciones, la alternativa a ese modelo, el 26 de mayo, es votar el Carrequín Podemos. El 26 de mayo, el voto eficaz, el buen gestor, es el voto al Carrequín Podemos.